Llegué tarde a la clase, la profe enojada dice Están repasando algo para la prueba que creo soy ¿Dónde está esa agenda que yo lo debo corroborar? Parece que tengo hoy una prueba más En el recreo, te espero en el patio y así estudiamos. Trae el manual y sus apuntes y así estudiamos. Oh, un, dos, tres, un, dos, tres, Mate electivo y la de inglés son un, dos, tres, un, dos, tres. la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, No recuerdo lo que hice, eso que usted dice, no lo paso, no lo paso, que eso está en mi cuaderno, de eso no me acuerdo, no lo paso, no lo paso, puede que tenga razón, pero yo no lo escribí, ya me duele la cabeza, eso no me lo aprendí. Pero profesor que una, mi mamá será feliz. Si con un cuatro yo me salvo, mire que ya repetí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no lo paso. Eso no lo paso. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no lo paso eso no lo paso Y si de esta no me salvo Pierdo la Play 4 No lo paso No lo paso Yo la prueba di Estaba en chino para mí La D de Diosito No resultó aquí Sé que nos dirá que sí Mister piensa un poco en mí Remedial y corrección, le pedí No va a haber remedial ¿Estamos claros ya? Y se la voy a ordenar Y se la voy a entregar ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Uh. Sola solita en mi salón, busco que busco de tu calor. Y no, no, no, que no se te apague el calefactor, porque tengo los pies congelados, calmado, que tengo mucho frío hoy, calmado, y calmado que esto ya no da calor solo. Quiero llegar luego a mi. y hacer nada, y hacer nada. Así que dale pom pom pom pom pom. Malo porque le puso corrector y no hizo la ecuación, sion, sion, sion, sion. No alcanza palto, no alcanza palto. Yo solo quiero llegar luego a mi casa. Sacarme los zapatos y hacer nada, y hacer nada. Yo solo quiero llegar luego a mi casa los zapatos y hacer nada y hacer nada baby hoy no vamos a dormir baby hoy no vamos a dormir corrigiendo esta prueba y también lo remediales baby hoy no vamos a dormir